de programa, primo. Sí, Santiago, sí, sí, sí. ¿qué opinas de eso que vos la discusión? ¿Tú vas a está propio doctor? Estamos en premio soberano, hombre. Vamos a hablar otra cosa. Vamos a hablar de esta fiesta hermosa. ¿Qué tú crees si el alfa gana el premio soberano? ¿Vas a ir subido a todo? Eloringo? No sé. Lo que haga. Lo que haga está bien. Merecido si gana, mi tú favorito. Como, tú como líder para mí, yo te miro, porque tú has tratado de que la comunicación de redes sociales tenga un liderazgo que tú sobre ese nuevo liderazgo que viene en las redes sociales con YouTube y con Facebook? Eh, favorable, muchas oportunidades para muchos jóvenes y es lo que se busca, oportunidades. ¿La televisión va a, va a, caer, va a caer en un momento determinado No, va a haber un, equi un equilibrio del contenido de la televisión con los medios digitales. Gracias